Los pinchazos en el pecho son una sensación molesta que en personas jóvenes sin enfermedades asociadas suelen deberse a un episodio de crisis de ansiedad, sobre todo si se acompaña de palpitaciones o sensación de falta de aire. Mide tus pulsaciones en tu muñeca. Si están por debajo de 40 por minuto o de 150 por minuto en reposo, deberás avisar a un servicio de emergencias. También debes avisar a un servicio de emergencias. Si tienes dolor en el pecho o es opresivo, o se irradia al cuello, mandíbula o brazos. Si te cuesta respirar o si la sensación dura más de unos minutos o si no cede tras los ejercicios de relajación. También si tienes antecedentes de enfermedades del corazón, infartos o angina. O si los pinchazos y el dolor han aparecido tras un ejercicio intenso. Un electrocardiograma puede descartar otro tipo de patología. Mi consejo es que trates de realizar algún ejercicio de relajación.